Nuestras placas para alambrismo son ideales para endurecer, alisar y condensar el alambre. Funcionan para todo tipo, alambre de cobre, de color, plata y oro. No raya el alambre, cuenta con 33 orificios que varían de tamaño. Es muy útil para cadenas de alambre de punto, ganchillo, tejidas o trenzadas.